Queridos hermanos del mundo, mi nombre es Mauro Augusto Gibson. Quiero dar testimonio de un dolor no diagnosticado que tenía entre el pecho y la espalda, de piedra en la vesícula, de ambas rodillas inflamadas que me molestaban al caminar y de presión alta. Al conectarme el día domingo... Antes me arrepentí pidiendo perdón por mis pecados, por acción y por omisión. Luego al escuchar con mucha fe la oración de sanidad realizada por nuestro pastor principal y mi pastor David Yang, compañuelo poderoso sobre el cual mi pastor ha orado, luego de la oración comencé a expulsar gran cantidad de gases por la boca y el dolor ya no está. En días pasados fui al centro de Brasil, es bastante lejos caminando y tuve que regresar en taxi porque mis rodillas se inflamaron y la del lado derecho me dolía al extremo de no poder caminar. Regresé a la casa en taxi. Hoy 3 de diciembre hice el mismo recorrido, ida y vuelta, sin ningún problema. En Venezuela realicé estudios que me diagnosticaron piedra en la vesícula y sentía siempre cierta molestia que ya no siento en cuanto a la presión alta después de la oración no he presentado ni presentaré ninguna de las crisis anteriores por eso quiero dar la gloria a dios padre al pastor principal y al pastor david Jean, que siempre está a la orden de nuestras exigencias soy oveja Magmín venezuela pastoreada por mi pastor víctor jiménez actualmente y vivo en boavista brasil Amén.